Finalizado ya el acto en paso de la patria, en defensa de la democracia y en repudio, lo sucedió con la vicepresidenta, nos encontramos con el referente local, haciendo hoy de local, recibiendo a la gente para poder tener este acto en defensa de la democracia. Ya lo tuvimos eh, en la mañana menos pensada, Mario D'Angelo, pero gracias por recibirnos nuevamente en, su, en sus pagos en esta oportunidad. Y bueno, finalizado el acto, sus palabras que nos puede mencionar cómo lo vivió. Hola, buena, buenas noches, gracias por, por, por estar acá. Eh, como un éxito extraordinario donde vinieron muchos compañeros, dirigentes de la provincia y sobre todas las cosas, el, el vecino de Paso de la Patria, el vecino común, como siempre digo yo, de a pie, vino a, a, a exponer su, su amor y su lealtad hacia Cristina. Mario, casi como eh, premo, promiso, premonisorio, mencionaste que había que defender, cuidarla a Cristina. Al día siguiente nos enteramos de lo sucedido. Hoy la agenda esta de defender a Cristina se vuelve más fuerte, ¿cómo la ves? Por supuesto, se, se profundiza más esa, esa agenda de la cual hablábamos antes de los hechos, de, de él, eh, solamente estar pensando en Cristina, en, en, en protegerla, en cuidarla, este, apoyarla contra todos estos embates... La verdad que lo del atentado fue algo que. una locura, una locura, que ni siquiera pensándolo podíamos creer que pase. Y bueno, se salvó gracias a Dios. Si no, la historia sería otra, ¿no? Bueno, a, finalizando entonces, ya por último, consultarte o que no menciones, el acto convocó mucha gente, pasó la patria, convocó gente también de otras partes, de otras regiones. ¿Es lo que buscaba el peronismo? ¿Unirse, integrarse en las localidades del interior? Bueno, lo que nosotros buscamos es demostrar la unión entre organizaciones sociales y, y fortalecer las bases del peronismo. Y demostrar el apoyo a diferentes compañeros de otras localidades, que lo tenemos que estar acompañando para ir fortaleciéndolo, como pasó acá también. Esa es la idea, ir fortaleciendo al peronismo y el frente de todo, en todos los en, todo lo, en todas las localidades de la provincia. Perfecto, muchísimas gracias oh, Muchas gracias a ustedes, gracias por venir.